Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al video y comentar ahí abajo, entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Y Pachuca contra Santos, a qué hora es, canal de transmisión, cómo y dónde ver, el partido de la jornada 13 de la Liga MX, apertura 2021. Pachuca recibe a Santos la cuna este sábado 16 de octubre del 2021 en el Estadio Hidalgo, partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX ambos equipos están en puestos de repechaje. Por un lado, Santos se coloca en la posición 9, mientras que Pachuca en la posición 11. En el anterior duelo de la Liga MX, entre ellos, los Tuzos fueron los que se llevaron los tres puntos con gol de penal de Ismael Sosa. Además, en el historial de los últimos cinco enfrentamientos, Santos no le ha ganado a los hidalguenses, quienes tienen tres victorias y dos empates. Santos, el actual subcampeón del fútbol nacional y en este momento está dentro de los puestos de repechaje, pero el equipo no ha tenido regularidad en el torneo, cuentan con tres victorias, dos derrotas y seis empates. Continúa en duda una de sus piezas claves, que es el arquero mexicano Carlos Acevedo, quien sufrió una lesión de la articulación del hombro izquierdo y podría estar de regreso para este encuentro. Por su parte, los dirigidos por el entrenador argentino se mantienen en la pelea por los puestos de repechaje en busca de la liguilla. Lo demostraron en su anterior encuentro cuando remontaron a Puebla y se llevaron la victoria la cual los posicionó en el lugar 11 de la tabla general con 14 puntos. ¿Cómo ver? El partido de Pachuca contra Santos. El duelo entre Tuzos contra Santos será este sábado 16 de octubre del 2021. ¿A qué hora es el partido? El partido se jugará en punto de las 19.05 horas. Tiempo del centro de México. Canal de transmisión. ¿Cómo y por dónde ver el partido entre Pachuca y Santos? El partido será transmitido por Fox Sports 2.